Para mí el ser es todo, verdad, es mi trabajo, es mi familia, es viajar, conocer una cultura. Mi nombre es Lorena Figa, soy de Arica, llevo 11 años en este deporte y me encuentro dentro de las top 60 del mundo. Yo trabajo más de 5 años acá en la hacienda, me tocan turistas de distintos países, ellos Qué bien, me gusta mucho acá Chile. Me Además, le gusta la tranquilidad acá. Que viene a relajarse, desconectado de todo. Y a pasarlo bien. It's a excellent program. And the views were spectacular with the cactus and the desierto. desert. Yes. It's really a a pleasant climate to to vacation in. In Chile fühle ich mich frei, glücklich und entspannt. Nordchile bietet die Möglichkeiten mit verschiedenen Wassersportarten oder Sport in der Luft. Esta zona bastante abundante en flora y fauta. Cuando ya uno sale a la superficie y ha terminado el buceo, la mayoría de la gente queda bastante contenta y sorprendida de la cantidad de vida que hay bajo el mar. Es impresionante la cantidad de extranjeros que vienen durante todo el año. Es muy relajado, todo es muy cerca. Todos los días hay una sorpresa. Del norte creo que simplemente es indescriptible. Hay que vivirlo, verdad.